Vienen por tu voto, pero brillan por su ausencia cuando tú los necesitas. Enemigos de la comunidad son este 28. No votes por ellos. Castígalos. Seguiremos adelante.